incendiando neumáticos en el área frontal de la edificación de obras públicas en esta ciudad. Camioneros protestaron este martes, exigiendo la carta de ruta para transportar diferentes artículos. En el día de ayer nosotros vinimos a solicitar aquí lo que es la carta de ruta. Que ni que quería darnos no hoy. Hoy supuestamente por el bien internet cerran la página. Nosotros vengamos aquí voluntariamente donde se pagan el impuesto en el banco. Tenían que decir que no lo, que no lo pagaran, que lo iban a dar.